Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces En esta ocasión vamos a viajar a las Islas Filipinas, con una película de acción Los tiroteos y las patadas voladoras serán nuestros aliados el día de hoy Pero antes de meternos en faena, tengo que hablaros un poquito de lo que es la Bruce Exploitation. Todos conoceréis a Bruce Lee, el legendario actor de artes marciales pues a este pobre hombre le salieron copias de Aliexpress desde debajo de las piedras Que si Bruce Lee con I, que si Bruce Lee con una E, que si Bruce Lai, Bruce Leung, Bruce Liang y un largo etc Pues hoy vamos a hablar de una de esas porque desde 1981 hoy llega al canal Random la maravillosa Bruce Linito genuino VHS Rip bueno, la película originalmente es una copia de James Bond 007 pero fue distribuida como una Bruce exploitation. <ríe> muy legal todo, <ríe> no me enrollo más, dentro vídeo, la película comienza al más puro estilo 007 conoceremos a Gwen, que así se llama el agente doble cero, persiguiendo a un malvado random, y lo atrapa sin problemas esto es una simple introducción, ahora llega lo importante, en el aeropuerto aparece un científico que bueno, viene a dar una charla o algo así, pero en el camino es asaltado por un grupito de villanos genéricos, que se lo llevan secuestrado. Dígeme las manos de encima! ¡Yo vamos, no he hecho nada. ¡Soy un invitado Cállate en este seme. país! Así que se llevan al científico con voz de señor Barnes a su base. Señor Gigante, tengo buenas noticias. Por algún motivo que desconocemos, se comunican con el jefe a través de un espejo. ¿Y qué quiere de mí? Quiero su fórmula para la bomba H, con ese arma en mi poder. Puedo conquistar el mundo entero Madre mía, este plan es peligrosísimo Las fuerzas del bien son nuestro gran enemigo Solo un hombre puede arreglar esta situación Sí señor, como buen agente doble cero es un auténtico fucker Pero eso no le impide cumplir las misiones más peligrosas Así que mientras va a su coche, ve en el retrovisor a un francotirador Que está encañonando a una chica <risa> Eh... un momento es imposible que desde ese ángulo le vea El espejo está en horizontal Y el tío está en un piso 24 Es que es un ángulo totalmente imposible Bah, da igual, que la salva y punto Así que como buen fucker que es Se la lleva de copas ¿Por qué quieren matarte? Y bueno, pues básicamente Que son malos, que gestionan la la farina Las lumis Y la chica no quiere unirse a ellos Ahora me disparan uno o dos veces por semana Y un día de estos... Hasta nunca, Lola. <ríe> bueno, si te disparan una o dos veces por semana y sigues viva, <ríe> tan peligrosos no serán, ¿no? <ríe> Pero bueno, a Gwen le llama el sentido del deber y aparca la misión principal para ayudar a Lola. Así que mientras todos los malos están con... sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz, pues ellos se infiltran en la base y se despachan a los guardias a guantazos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué maravilla! Así que tras despacharse a unos cuantos guardias más Llegamos a un pozo y ya de ahí vemos a los malos ¡Que nadie se mueva! ¡Se sienten, coño! En fin, que la chica entra y le da de hostias a uno Mientras el resto de malos no hacen nada ¡Venga, dime dónde está tu jefe tal y cual! ¡Habla! No lo sé... ¡Hablo, me indigno. Bueno, pues obviamente se lo dicen. Yo tampoco querría que se indignara conmigo. Resulta que el jefe está en un hotel, así que para allá que van. Quiero ver el libro de registros. Sí, claro, toma, la información privada de mis clientes. Mírala entera si quieres, a mí me da igual. Así que van a hacerle una visita. Y mientras se cuelan en la habitación, descubriremos que el jefe del sindicato del crimen es un calvo. Una absoluta sorpresa, el calvo es malvado. Qué inesperado, ¿verdad? ¡Ay, qué golpe más tonto! Pero bueno, que nos vamos por las ramas Vamos a lo importante El secuestro del científico a manos del señor gigante Venga M, dame objetos random Toma, con este colgante podrás hablar con nuestra infiltrada donde los malos Este anillo detecta los venenos gracias a la magia, supongo Este sombrero vuela y corta a la gente Esto es como el bolsillo de Doraemon Aquí hay de todo Y lo más importante Gafas de rayos X para ver en pelotas a Penny. ¿Funcionarán de verdad? ¡Hala! ¡Oh, ¡Están pelotas! <ríe> ¡Qué sonrisita de pícaro que tiene el jodido, eh! <ríe> Total, que Gwen va a buscar información. con el tío de la noria. Se ve que sabe de todo. Pero aparecen unos sicarios random y se lía. Así que nos daremos de hostias un poco. Pero son demasiados y toca huir. Pero no pasa nada, nos tiramos por una tirolina que casualmente estaba por allí, y que al parecer recorre media ciudad. ¡Oh! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Qué estrés de día! Bueno, toca relajarse con una moza. Pero en un despiste, ¿le prende fuego a la Coca-Cola? Y sin mediar palabra, se va. Bueno, ya se lo pierde. Y resulta que mi anillo antivenenos pita. ¡La Coca-Cola está envenenada! ¿Alguien sería tan amable de explicarme qué relación hay entre prenderle fuego a la Coca-Cola y que esté envenenada? ¿En serio necesito vuestra ayuda? En fin, ahora conoceremos a los más bajos esbirros del señor gigante los cuales esconden la farina en el pan bimbo y bueno, la infiltrada de la que nos hablaron antes pues pone un localizador para que Gwen encuentre la base y escondido bajo una mesa nos dará una situación de lo más jocosa <risa> Y como son idiotas, pues empiezan a darse tartazos en la cara ¿Por qué no, verdad? ¿Cómo se nota que paga otro? Y esto lo aprovecha Gwen para matarlos a bandejazos En esta es que aparece un jefe con un poco más de rango para preguntar por el agente doble cero Que les está estropeando todo Es un misterio, muy misterioso Así que, al día siguiente, Irma la infiltrada, pues, le cuenta todas las novedades. Nada, quizá tú y yo podamos descubrir su escondite, aunque eres tan pequeño como una patata. Sí, pero no todo. <risa> ¡Es que es un puñetero fucker! <risa> bueno, total, que los malos siguen haciendo de las suyas. Ahora secuestran al director del banco para que les dé todo el dinero. Así que, mientras se van, pues, Irma deja otro localizador. Se ve que los regalaban. Y por la noche, Gwen entra en acción. Pero esta vez hay demasiados malos Pero no pasa nada Le comunicaré mi plan con señas ¿Eh? Lo habéis entendido, ¿verdad? Pues eso, que iba a tirar una bomba de humo Que los atufa y... ¡Hala! Todos muertos Vamos, señor director, sígame Que yo soy inmune al humo bueno, al día siguiente va tan feliz con su sombrero Y cuatro gañanes le ven y le quieren linchar Pero no pasa nada, toma sombrerazo ¡Oh Dios mío, un sombrero que vuela! ¡Vámonos! Y ala, se me pone solito y sigo a lo mío En fin, que los malos se reúnen, siempre se sale con la suya, sois unos inútiles, tal y cual Se lo aseguro, jefe, practica la magia negra, es invencible Nuestros hombres solo son humanos Ya ha matado a un montón de hombres ese enano es un asesino de masas, ¿quién será el siguiente? Total, que ahora todo el mundo le persigue, pero eso para él no es ningún problema, ya que de cuatro guantazos se carga a quien se le ponga por delante. ¡Toma! ¡Nunca tendrás hijos! Así que en la huida acaba dentro de este edificio, y tras una persecución, este tío le dispara con... ¿un paraguas? <ríe> ¿Por qué no, verdad? <ríe> Estos dos me los cargo rápido, no valen para nada... Y por el poder del deslizamiento, este me lo cargo también. ¡Hola, Cordera! Voy a huir por tu ventana. ¡Uy! ¡Qué alto está esto! ¿En qué puedo hacer? Tengo una idea. Pillo el paraguas de este... Por favor, que haga el Mary Poppins, por favor, que haga el Mary Poppins, por favor. ¿Dónde vas? <risa> ¿Pero esto qué es? <risa> bueno, que me tengo que ir. Otro día seguimos. ¡Adiós! Mary Poppins, por favor, Mary Poppins, por favor... ¡Sí! ¡El Mary Poppins! Mira el muñeco! ¡El muñeco! Ya de noche nos vamos de fiesta ¡Celebremos la victoria, Irma! Pero si no hemos ganado nada ¡Mira! ¡Mira cómo bailo! Total, que la lleva a casa Y tras comerse el filete un poco... Pues nada, ahí te quedas Y unos villanos random aprovechan para secuestrarla ¡Han descubierto que es una infiltrada! Pero ella no tiene un pelo de tonta Ya que ha llamado a Gwen con el colgante Y para allá que va el amigo pero era una trampa, y es capturado también Y en un plan digno de una peli de 007 Le encierran atado en un cajón y un nota se sienta encima ¡No podrá escapar! ¡Señor gigante! ¡Tengo a los dos! Me agradaría enormemente tener una entrevista con el agente secreto Doble cero Sí, sí, ahí se va a quedar, pa' ti, si tiene de todo Con las botas cuchillo rompo la cuerda Pongo esta pólvora aquí Que es silenciosa al parecer Le hago un bujero a la caja y ala, libre como un pajarillo. Mira al frente, mira al frente, concéntrate, mira al frente. Ala, muerto. Total, que voy a casa del de las gafas a seguir matando. Y tras matarlos a todos, bueno, el malo lo arrincona. Y como todo buen villano, en vez de disparar, le cuenta sus planes. Por supuesto, Gwen tiene tiempo de reaccionar y... ¡A la mierda! Pero el plan no es perfecto porque a Irma se la llevan presa. Al día siguiente va hacia otra base de los malos, y se esconde en la alcantarilla para tender emboscadas. Así que este tío echa el cigarro, y casualmente le cae en las manos. ¡Ah, me quemo tal y cual! Venga, dejémonos de chorradas. ¡A matarlo! <risa> ¡Muere! <ríe> y se cae. <ríe> ¡Qué maravilla. Y ahora llega, pues lo de siempre. Más tiroteos y un montón de villanos muertos. ¡Es que se mueren en fila! ¡La puntería es increíble! ¡Hala! ¡Muere! cucu ¡Oh! ¿Dónde estará? ¡No le encuentro! ¡Vaya ¡Vaya! ¡Vaya ¡Hala! ¡Todos muertos! Pero de Irma ni rastro En fin, que vuelve a la misma discoteca y esta chica nos dará más información de los malos Pero el borrachín este se pone a incordiar Vente conmigo, que soy un hombre de verdad tal y cual Quítale las manos de encima Yo le haría caso ¿No ves que hace magia negra? ¡Hala! ni caso Mira que te lo avisé Para, para ya ¡Para que lo matas! Así que tras esto, obviamente, la chica se lo lleva a su habitación Ya sabes lo que dice, no es el tamaño, es como lo usas Puede que sí ¿Te consideras un animal sexual? No lo sé ¿Qué te parece si... Si, cariño, desnúdate Eh... Suficiente B Vamos con otra cosa A la mañana siguiente se reúne con la fotógrafa de la policía Para que le dé nuevos nombres ¡Claro, copón, si es que matas a todo el mundo! Bueno, el objetivo ahora es este calvo Así que van a su base con la fotógrafa incluida Y bueno, pues más de lo mismo Nos infiltramos en silencio Y acabamos con todos a aguantazos Jue, ¿cómo reparte la fotógrafa? Y al calvo malvado, pues, lo masacramos a golpes Buen tío, yo te quiero mucho, pero deja de matar a todo el mundo Interroga a alguien, es que así no vas a avanzar Colega, choca el dedo Por azares del destino recibe otro soplo Toda la información la tiene este barbudo y... ¡Por el amor de Dios, para! ¡Eres el peor espía del mundo! Total, que ahora se infiltra en esta casa Como te caigas de ahí, verás y tras matar a un par de guardias, recoge una katana y se nos pone en plan samurái. Y lo de siempre, matamos a unos cuantos más. Este parece que sabe. Pues no, muerto. Y cuando arrincona al último, por fin lo interroga. ¡Mira que te mato. Pues si no sabe nada, me lo cargo. No será porque no te lo dije. Total, que como no le quedan pistas, pues vuelve a la base... ¡En un taxi marca ACME! Que por supuesto falla y le deja tirado, como todo lo de la marca ACME, si es que no aprendemos Y ahora le toca ir a Patin por la carretera Pero casualmente una chica lo recoge y se lo lleva a un descampado ¿Por qué me has traído aquí? Y sin mediar palabra la moza le come el hocico ¡Macho güen! ¡No puedes quedarte con todas! ¡Deja algo para los demás! Bueno, resulta que Irma está secuestrada por estos Y el señor gigante dice que la encierren con el científico del principio Sí, sí, ese del que todos nos habíamos olvidado. Así que Gwen entra en escena matando a los guardias. ¿Nadie se pregunta cómo encontró esa base? Es un misterio... muy misterioso. Como explicación me vale. Total, que él sigue a lo suyo, matando malos. Y al jefe se lo carga de un sombrerazo... ...que en las escenas previas debía llevarlo en el culo, porque otra explicación no hay. Bueno, tras esto se pone a registrar y entre sus cosas encuentra un mapa del tesoro Con la localización exacta de la base del señor gigante Así que pilla su jetpack Y se va volando hasta la isla de los malos Y por fin pide refuerzos para que le ayuden Pero no hay tiempo y debe ir solo Corre hacia allá y tras matar a un guardia random Bienvenido agente cero. Se verá cara a cara con el señor gigante y tendrán una épica pelea a muerte. Y al final, pues obviamente, Gwen gana la pelea y le ametralla. Bueno, por fin llegan los refuerzos, armados y listos para la matanza Pero como ya solo quedan esbirros de pacotilla, pues los matan de tres en tres Muertos, muertos, muertos, muertos, muertos muertos. ¡Seguidme que os rescato! <risa> Fijaos en este Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahora muero! Total, que matamos 5.000 guardias más mientras huimos al punto de extracción. Pero el único malo con puntería dispara y... ¡ala! ¡Muerta Irma! ¡Oh sí, qué pena y tal! Eso te pasa por meterte en la mafia. La película entonces termina con Gwen frente a la tumba de la chica. Y en estas que le llaman para cumplir otra misión. Bueno, pues voy a cumplirla, que hay muchas otras mozas esperándome. Y ya está. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Bruce Linito. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Es súper divertida, y aunque su desarrollo es muy cíclico, en cada pelea nos deleitan con una nueva sorpresa. Aunque, sin dudarlo, yo me quedo con sus mágicos diálogos. No tengo muy claro en qué estaban pensando cuando la hicieron. Pero desde aquí, corazón en mano, aplaudo el día que dieron luz verde a este proyecto, porque es una auténtica delicia. Bueno, pues yo me voy a tirar de un rascacielos a ver si este paraguas funciona, y me despido de vosotros hasta el próximo día.